Bienvenidos Makeupcitos, continuamos con los maquillajes para este mes de octubre Y aquí me va a acompañar mi bella modelo ¿Tú? Chechi. Ella va a estar con nosotros y vamos a hacer un maquillaje que yo ya tengo avanzado Ya puse una base un poco más clara, maquillé un poco más sus cejas Y estoy haciendo mi patrón de lo que va a ser el maquillaje Así que no te muevas y comenzamos ¡Wow! Comenzando este maquillaje Yo ya tengo avanzado mucho como lo dije Ya tengo una base más clara Ya tengo mi patrón Y voy a empezar con el maquillaje de los ojos Aquí voy a poner como siempre un primer Cerramos así Vamos a poner el primer Y vamos a estar usando una sombra que sea rojo, pero ya tirándole a lo que es color vino. Entonces, vamos a empezar marcando lo que es los ojos. Cerramos. Recuerden que siempre es muy, muy cargado el maquillaje. Vamos a ir. poniendo esta sombra en todo lo que es la cuenca hasta abajo de lo que es saliendo de lo de la nariz como si fueras a hacer un contour Y esta misma sombra la vamos a estar utilizando en la parte que aquí yo ya tengo blanca, resaltada. Vamos a ir marcando toda nuestra línea que tenemos aquí ya como el patrón blanco. muy muy bien que quede bien cargado de color y también la parte de arriba que ya también ya tengo marcado con blanco vamos a hacer lo mismo marcando muy bien el tono depositando el color ¿Qué personaje vendría siendo esto? como que vendría siendo? ¿Diablilla? Es como oh. payaso, ¿no? Como payaso. El de la película. ¿Cómo se llama? La de eso. Sí. Bueno, aquí estamos marcando muy bien lo que son nuestras líneas de color vino. Voy a marcar lo que va a ser color negro en la parte de arriba. Aquí. A la otra cámara. Estamos poniendo lo que es oscuro. Aquí también podemos aplicar lo que es pintura de payaso negra y roja, pero yo lo estoy haciendo con sombras. Lo que sí usé como pintura de payaso fue lo que eh, marqué de patrón blanco, eso sí es pintura de payaso. Pero ya nada más lo estoy rellenando con sombra. Si tienen esas paletas que venden ahora de varios tonos en, en el centro o aquí en las tiendas. Este, que vienen a veces quintetos ¿no? de sombras de payaso pero pequeñas. Ahí también pueden manejar eso y marcar. Vamos a marcar un poquito más la ceja. Vamos a ir con delineador negro en la parte de la línea de agua. Y ahí mismo, arriba, vamos a poner sombra negra. Como cuando ya se nos está ahí escurriendo el, el maquillaje. Vamos a poner sombra negra. Y en la parte de arriba voy a utilizar cerramos, una sombra que sea como perla o puede ser también plata. Voy a empezar a marcar lo que va a ser la punta de mi nariz. Bueno, la de ella. Voy a aplicar labios aquí estamos poniendo un poquito más de, de color o más oscurito en la parte de afuera Vamos. Vamos, Shui. ¿Sí? <risa> Vamos a poner un poquito de tono igual rojo, pero en polvo para sellar un poquito más lo que es la nariz. y miramos hacia abajo solamente ah, bueno. a ver hacia abajo vamos a aplicar aplicar unas pestañas un poquito de delineador Y en lo que es en la parte de aquí de, de la comisura, en la parte de la comisura vamos a poner un poquito oscuro. Y así es como quedó nuestra Sechi, ella trae un lupus rápido, nada más le desgreñamos un poquito el cabello y le a mi diadema. Y no te olvides también de vernos por Ciber Estudio Digital, Eso es todo cupsitos. los quiero y nos vemos a la próxima. Chao.